Bienvenido a la plataforma CIAL. Para acceder a la verificación de los cursos y listados de clases, debe de dirigirse al icono del menú ubicado en la parte superior izquierda y dar clic en la opción Académico Docente. Logrará visualizar los grupos asignados por cada periodo académico con sus respectivas opciones como horario, configurar notas, faltas de asistencia, etc. Para observar la lista de los estudiantes que están matriculados en su grupo, seleccione la opción reportes. En el submenú desplegado que se le mostrará, a continuación elija la opción lista clase. Se abrirá una ventana emergente que mostrará la lista de estudiantes matriculados en su grupo. En caso de no poder visualizarlo, puede dar clic en la casilla Ver prematriculados. Además, si es de su preferencia, podrá exportar los datos dando clic en la opción de Excel o PDF ubicados en la parte inferior derecha de la ventana.